El hidrógeno recordemos que es eh, menos electronegativo que los elementos del grupo del oxígeno y del flúor. Así que con ellos forma unas sustancias especiales que son eh, de carácter ácido. Así que cuando se creen compuestos en los que interviene el hidrógeno con no metales de las columnas del oxígeno y del flúor, el hidrógeno va a actuar con un número de oxidación positivo, en este caso más uno, y el otro elemento actuará con su número de oxidación negativo, cojamos por ejemplo el azufre, ¿Vale? pues el azufre actúa con número de oxidación menos 2, para formar el compuesto se intercambian los números de oxidación y tenemos la fórmula H2S, bien como el hidrógeno es menos electronegativo en la fórmula se pone a la izquierda, según la nomenclatura tradicional estos eh, eh, compuestos se llaman con la palabra ácido y se terminan con la terminación hídrico. Así, por ejemplo, este compuesto de aquí se llamaría ácido, el azufre. Se utiliza eh, la raíz sulf para el azufre, pues así que será ácido sulf, sulf hídrico. Ahí tenemos la terminación, ácido sulf hídrico. Según la nomenclatura de stock, esta no se va a emplear. Y la sistemática sí que se utiliza, pero teniendo en cuenta las reglas, como llamábamos, a, como llamábamos a los hidruros, que se ponía la palabra uro al final del hidrógeno, hidruro de calcio, por ejemplo, pues en este caso, como el que es más electronegativo es el otro elemento, lo que se le va a poner el uro es al otro elemento. Así que este de aquí, por ejemplo, sería sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Así que la terminación uro se le pone al otro elemento, pues habrá sulfuro de hidrógeno, habrá cloruro de hidrógeno, habrá seleniuro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, etcétera.